Muy buenas tardes, bienvenidos un día más al canal. Y bueno, primero, confirmar que lo tengo aquí apuntado con la gente de Argentina, a ver si me lo, me lo decís. Eh, porque ha salido, por lo menos ha salido aquí en varios puntos eh, en prensa, que eh, al menos, al menos pone que en Buenos Aires se ha prohibido el lenguaje inclusivo. Eh, evidentemente, el lenguaje inclusivo daña totalmente eh, el, el lenguaje real, porque hay mil formas de expresar las cosas sin decir gilipolleces. Pero bueno, yo qué sé, para que me lo, me lo corroboréis desde allí, que son los, sois los que estáis allí los que lo sabéis de primera mano. Eh, bueno, tenemos cositas para ver hoy. Tenemos algunas peticiones que habéis hecho. Y me han preguntado el tema de, de los más: que si tal, que si manipula, que si. Os voy a leer una, una frase de Ben Kisey, que decía que a veces lo único que se propone un manipulador es simplemente desorganizar la galería por el puro gusto de hacerlo. Eh, eso hay, hay mucho desgraciado, eh, controlador, eh, ¿cómo llamarlos? No sé. Estas es de las super mega grandes fortunas que hacen las cosas por el simple hecho de que pueden. Eso es lo que se llama poder. Eh, el poder no es algo eh, etéreo, impalpable, que no se mide, que no se tal, no, no, no, no no. el poder se mide precisamente en estas cosas, Elon Musk le ha cogido el gustillo a las redes sociales, a la manipulación, le ha cogido el gustillo ahora, ahora tomo el pelo a Twitter, ahora tal que yo creo que le van a meter un buen paquete con el tema de Twitter, y si no al tiempo van a tardar, pero algo se va a cocer ahí eh, es por el simple hecho de hacerlo, por el placer de hacerlo por desgracia, existe gente así en nuestra sociedad y, bueno, pues muchas veces nos putean y como cada uno, como cada graciosillo de estos, llámese lo más, llámese Pepito Grillo, vale pues cada uno quiere hacer la suya, pues de vez en cuando dices ¡Joder, qué movimiento ha hecho el mercado! ¿Por qué tal? Pues cuando a ti no te cuadra, le cuadra a otro y eso es evidente, pero además eh, con el que a veces no le cuadra a nadie porque es simplemente un subnormal haciendo el idiota. Porque puede por poder y eso es poder ¿Bien? lo que sí os digo es que no vale la pena llegar a una meta si no has disfrutado del viaje porque cuando llegas a esa meta estás amargado y no se trata de eso se trata de disfrutarla se trata de disfrutar el camino yo lo he dicho muchas veces el trading está para eh, disfrutarlo para ganar dinero y no para amargarse hay veces que ganas hay veces que pierdes esto es así no solamente haciendo trading, la gente que está haciendo hold ahora mismo está perdiendo un dineral. Yo sé que el 80% está amargado, pero no pasa nada. O sea, Ya llegará, ya volverá, es una cuestión de tiempo, nada más. Planifica bien, mide bien el respaldo que tú tengas, sobre todo cuando haces trading. ¿Qué respaldo tengo? ¿Qué, qué planifica los movimientos posteriores que harás? Eh, no te anticipes porque, vale, yo sé que muchas veces es fast es jodido, ¿vale? Eh, vamos a ver ahora, por ejemplo, vamos a ver un ejemplo clarísimo ahora eh, en el vídeo. Y estás ahí, que tienes una entrada más arriba, te estás mordiendo las uñas y dice, la mejor ahora, ping. Estás, joder, miras el teléfono, cago en 10. Esto... Eh, la vuelvo a mejorar, ping. Eh, Ahora, ahora seguro que si la mejoro ya, tira para arriba y, y la liamos parda. El trade de mi vida. pa, Metes el resto y de repente hace el mercado. pa Y te pega una lección de humildad. Por eso hay que esperar mucho más de lo que uno se cree. Y si el mercado se va arriba y no ha llegado a un porcentaje de distancia con tu entrada anterior suficiente como para que valga la pena, no pasa nada, se recupera y punto. Estamos en unos días complicados, ¿no? Porque tenemos esos datos del IPC a la espera, es que son mañana, no sé, no sé a qué hora. Si alguien lo sabe y me lo pone en comentarios, mejor que mejor. En los cuales, pues bueno, está el mercado rarusco, rarusco, rarusco. Más bien feo. Eh, entonces, bueno, ¿qué ventajas tenemos también en el mercado cripto? También vamos a verlas, porque parece una chorrada, pero... Tenemos ventajas importantes, ¿vale? Venga, vamos a verlo, no me enrollo más. Comenzamos. Suscríbete y dale a la campanita. Muy bien, pues suscríbete y dale a la campanita, que de verdad, Promesa del Niño Jesús es gratis. Vale, eh, ayer estábamos, recordar en el vídeo estábamos en este punto, vale, justo aquí, y yo os dije, hay que estar muy atentos a que cierre la vela. Siempre hacemos los movimientos cuando cierre la vela, porque mientras la vela no cierre, no nos confirma que realmente está rompiendo primero la línea de tendencia y segundo, este movimiento, esta salida que había en el RSI del canal era bueno y efectivamente se nos vino abajo y cataplom, cataplom que te crió. Entonces hay hay que esperar a que las cosas de verdad pasen. Bien, eh, el ejemplo que os ponía de ay qué mejor la posición, ay ¿eh? qué tal vamos a suponer que tú tienes una compra aquí en esta meseta, vale, pensando pues que Llega a la media de 100 y te vas a ir para arriba. ¿Vale? una Totalmente factible. ¿Vale? Un trade totalmente factible. Inclusive que estás... Bueno, en la media de los 100 aquí la había perdido. Aquí ya es menos factible. Pero bueno, aquí. ¿Vale? Va a tocar la media de 100 y vamos a ir arriba pues porque estábamos con el gap de famoso, etcétera, etcétera. Yo qué sé. Mil mil cosas. O porque te ha dado la gana. Te ha apetecido. Dicho, ya, ya, ya, ahí, ahí ya, ¿Vale? Y empieza a caer. Dices, ostras. ¿Cuándo voy a mejorar y cómo mejoro yo mi posición? Pues una, una opción es cuando llegas a la media de 200, ¿correcto? Bastante, para, a mi modo de ver, bastante correcto, porque además, pues bueno, teníamos aquí una zona de soporte, que podía ser, ¿vale? Mejoró. Ahora bien, ahora sigue bajando, como está pasando, cabrón, ¿vale? Y, y no, no encuentras un soporte. Vale, pues tienes una zona de mínimos que teníamos marcada, Vale, no, es por, no es una casualidad visto estos máximos y viene de bastante más atrás, porque además esta zona de mínimos que tengo aquí marcada de 19.627 viene de muy muy muy, muy atrás, ¿vale? Eh, que no te lo, ¡Ah! Que no te lo crees. Mira. Mira. Que hay veces que... ¡Joder! Mira de dónde viene. ¿Ves? Desde aquí. Justo del máximo histórico. Anterior. Vale. Entonces, como esa zona es súper importante, voy a poner una comprita ahí. ¿Vale? vale Vamos a, poner, a ponernos en cuatro horas. Venga, cuatro horas está bien. Pues pongo una comprita aquí, ¿vale? Y empiezo a rebotar, hay de mejor, de mejorar mi posición. ¿Y ahora qué hay que hacer? Seguir esperando, seguir esperando. ¿Por qué? Porque como tenemos unas noticias fantásticas, eh, mañana posiblemente, pues eh, a lo mejor tenemos ese punto de claudicación que nos hace falta. Bien, porque haya un movimiento especulativo previo, ¿vale? y luego la noticia sea buena y se vaya para arriba, o bien porque haya un movimiento especulativo al alza y luego la noticia sea mala y nos vayamos eh, para abajo. vale Como no lo sabemos, pues bueno, vamos a ver las posibilidades que hay de ir en una zona hacia otra y hacia dónde iríamos. Bien, evidentemente, si la noticia es buena, yo creo que sobran las palabras. Si la noticia es buena, nos iríamos totalmente arriba. Eh, yo lo tengo, vamos, creo que en pocos días estaríamos rompiendo la media de 200 y ya pasándola hasta... Creo que al menos la zona de 25, la línea de tendencia, pero bueno, primero hay escollos que pasar, evidentemente, que son los máximos relativos anteriores. En el movimiento, que ahora lo vamos a ver desde otra perspectiva, ¿vale? Porque la perspectiva que estábamos teniendo hasta ahora, es la que, que es la que tiene prácticamente todo el mundo, ¿vale? Está bien, pero yo sé que... A ver, yo sé, no, es que se puede ver desde otra manera completamente distinta. ¿Qué tenemos de bueno en este movimiento si mañana las noticias son malas, malísimas? Primero, para llegar a la sobreventa en cuatro horas nos queda poco, aunque si tuviéramos una sobreventa profunda, ya veis aquí con este movimiento, este rebote y este movimiento, fijaros la pedazo de caída ¿vale? que se generó tremenda. ¿vale? Desde este mismo punto, ¿vale? que es este pico, estaba aquí el precio, estaba en 28.000 y se nos fue a 18.000, o sea, 10.000 pavos en un movimiento ¿vale? de 4 días desde el mismo punto en el que estamos. Ojo, ojo, eh? ojo al dato. Bien, esto significaría que nos podríamos ir a 9.000 si hiciese un movimiento similar. Por supuesto que sí, ¿vale? Bien, con lo cual, cubre tus posiciones hasta 9.000. ¿Vale? Que a lo mejor no se va a parar y me dices, ¿qué no? ¿Estás loco? Yo no es que esté loco, es que intento enseñaros lo que hace el mercado. Es decir, el mercado, cuando empieza a descontar cosas... ¿En qué se pone? En la peor de las circunstancias. Descuenta, descuenta, descuenta y luego lo que venga de mejor bueno es. ¿Sí? Y esto es una realidad. Quien no la quiera ver, oye, pues a lo mejor es que no tiene ni puta idea de lo que está diciendo. Pero esa es la realidad, ¿vale? Y si no lo quiere ver, ¿por qué no lo quiere ver? Pues allá tú, oye, cada uno pues, se fustiga como quiere. Luego, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, mirad, veis el RSI, bueno, no, porque he puesto esto delante. Para, pa, pa, pa. Punto aquí, punto aquí, lo hemos perdido, retesteo y podemos seguir abajo. Perfectamente, también podemos recuperarlo, y irnos arriba y que no tenga absolutamente nada que ver porque las líneas exactas ya sabemos que no siempre funcionan. Vale, pero, pero hay amigos que teníamos un triángulo, lo hemos roto, hemos caído y las otras veces que ha hecho después de romperlo, caer, tontear y volver a subir antes de irse al carajo. La vez anterior teníamos este triángulo, lo rompió al alza y ya sí que se fue a tomar por culo tonteo y se fue a tomar por saco directamente. Pero, pero, en este caso es la primera vez, ¿vale? La primera vez que podemos ver eh, esta caída desde otra perspectiva. ¿Y qué perspectiva es? Pues la más sencilla que hay. Esta. ¿Vale? Un canal paralelo ascendente. Punto. Con el cual, de momento, está cumpliendo. Ya está. Fijaros cómo esta vez que tocó aquí, aquí tocó una vez, y luego fue arriba y tocó varias veces. Pues fijaros, 50% del canal, qué curioso, 50% del canal, 50% del canal, aquí tonteó, tonteó, tonteó varias veces. ¿Qué es lo que puede estar haciendo ahora? Tontea, tontea, tontea, y sube. Si las noticias de mañana son buenas, si las noticias de mañana son malas, todo esto no valdrá no para no, tomar por saco. ¿Y qué haremos? Pues caeremos tanto como el alto que tenemos aquí en el canal. Es decir, de Aquin a Aquin. ¿Dónde nos lleva esto a esta línea de tendencia que tengo aquí? ¿Qué línea de tendencia es? Tachan, tachan. Vamos a ponernos en un diario mejor, porque es muy importante esa línea de tendencia. Vale, ya lo hemos visto en algún, en algún momento. Toque, toque y toque. Uno, dos y tres. Picadora, muy lineex Entonces, si caemos a la línea de tendencia, en estos momentos estaríamos rondando los 17.000. Me parece bastante apetecible. vale Bastante apetecible. Inclusive una ruptura con una mecha para luego recuperarlo para empezar a subir. Podría ser. Y podría ser el suelo definitivo. Podría ser. Ahora bien, yo sigo en la teoría de mi colchón. vale Yo sigo con mi colchoneta. A ver. Esto es que tengo aquí el Hall el vaikeno Lo apago. Y el que quiera que lo compre. ¿Qué pasó? Está. Y total, para la mierda que vale. Joder. Eh, todavía no ha dado señal de compra. El día que dé señal de compra. Es que no está para dar señal de compra. Las cosas como son. Bien. Mi teoría del colchón. Vamos a. Mm, sí, aquí. Venga, este tamaño. Me vale es, ya sabemos que estamos en la zona de esos máximo histórico anterior, y que esta es la zona de claudicación final total máxima histórica que yo creo que podemos tener, que está entre los 12 y los 14, ¿vale? Eh, yo aquí lo tengo en la zona de 12, que es porque es el suelo, pero todo lo que hay entre medias, que es esa tierra de nadie, ¿y por qué digo que es tierra de nadie? Pues muy sencillo, porque se subió y se cayó, muy rápido en esta zona y se subió muy rápido en esta zona, con lo cual se puede caer muy rápido también en esta zona. Ante una mala noticia, ante un cisne negro llamados de esos eh, cabroncetes, patitos feos o como lo queráis llamar, ¿vale? Eh, pues en un momento dado podemos tener una caída de ese tipo. Igual que la hemos tenido aquí, ¿vale? Podemos tener otra exactamente igual aquí, que es lo que acabamos de ver. Esos 10.000 pavos que se cayeron en ese en esa caída del RSI, entonces, mucho cuidado, mucho cuidado, ¿vale? Tener bien cubierto el culito eh, y, y nada más. Simplemente es tener suficientemente, suficiente capital y las posiciones bien cubiertas para que no te pase absolutamente nada si estás en futuros. Y si estás en pasados o estás en, en spot, pues que, eh, bueno, pues con paciencia, muy poquito a poquito, ir, ir, ir mejorando posiciones. Que da una oportunidad, pues, y estás delante, bien, que no, dejando unas compras por la noche, muchas veces nos levantamos por la mañana con una cara de alegría tremenda, porque se han hecho. vale En fin, puede ser que todo esto sea simplemente en conjeturas, que lo son, porque lo son, ni más ni menos, porque ahora mismo dices, bueno, ¿qué estamos más cerca? ¿De llegar otra vez a los 28 o de tocar los 17? Evidentemente estamos más cerca de los 17, con lo cual hay más probabilidades de llegar antes a 17. O otra vez, a probar otra vez. Hemos llegado a un punto y... Cuando bota una pelota, ¡pum! ¡Pum! pum. Pues al final va tocando, tocando, tocando. Eso no quiere decir que vaya a romper el suelo, pero bota y bota y dices. Lo he probado. Es duro, venga, vamos para arriba. Aguanta el tablero, el tablero aguanta, no nos vamos a caer. Bueno, pues a ver si es verdad que aguanta. Si hace, de momento, lo, lo que sí que tenemos realmente, ¿vale? ¿Qué es lo que nos tenemos que fijar de base? Nos engañan en las noticias, nos engaña en todo, pero en la gráfica, estamos en diario, no nos engaña. ¿Y qué tenemos? Un mínimo. Un mínimo superior, un mínimo superior, ¿sí? Después de este mínimo tenemos un máximo y después de este máximo tenemos un máximo superior, ¿sí? Ya está, el resto de palabras sobran. Con lo cual, mientras mantengamos esa disposición, es probable que vayamos arriba, ¿vale? Que hay muchas cosas que nos pueden engañar y que nos la mente nos la puede jugar porque es un poco cabrona. Sí, claro. Sí, claro y mañana también nos la puede jugar el Powell, y también la, la, la Cristina Lagarta, porque la Voldemort, la Úrsula Voldemort eh, yo la llamo la Voldemort, a cada uno que le tengo su moto, entonces esa es la Voldemort, tengo a la Lagarta y tengo a, al Powell Ranger. Eh, entonces, bueno, porque hay que intentar tomárselo con humor, vale aunque sean unos descerebrados más políticos que economistas, pues, y que están jugando con la gente y con la comida de la gente y con el esfuerzo y el ahorro de la gente de toda la, su puta vida, ¿vale? Para que estos cabrones eh, se lleven toda la pasta. que por lo que hacen es llevarse la pasta y las dietas. En fin, pero bueno, tampoco vamos a, a entrar en política, pues si no, nos retorcemos, nos retorcemos. Bien, ¿qué pasa con Ethereum? Pues lo mismo que con Bitcoin un techito, otro techito, y muchas veces estos dos techitos que hay aquí hacen como uno, dos y tres suelitos y se pueden ir para arriba con mucha más fuerza de la que nos podemos imaginar, sobre todo si viene una buena noticia, o una noticia que a lo mejor no siendo tan buena, es bastante neutral para el mercado, ¿vale? La dominancia de Bitcoin hoy vuelve a caer, es, es buena cosa, ¿vale? En principio. Es muy buena cosa que no haya remontado desde donde estaba para arriba, porque si no las altcoins estarían sufriendo una auténtica barbaridad. Y, y, y, dicho esto, bueno, el títer subiendo un poquito, está ahí tonteando, las altcoins, ¿vale? No están sufriendo una barbaridad. Vamos a par parte negativa, los cortos de Bitcoin, ¿vale? ¡Chay! ¡Caído! ¿Recordáis que ayer estaban 50%? Digo, a ver si llegan aquí, simplemente están testeando y se caen para abajo, pues se han caído, eso es muy bueno. Puede ser una trampa, o mucha, mucha gente está quitando cortos, que es, es lo que refleja esto, fantástico, es lo suyo, ¿vale? Eh, Library Gates, que ayer ganaba bastante, pues hoy pierde un poquito, pero lo normal, dinero gratis, pues qué queréis. Y pues hasta el 5%, que es lo que yo siempre suelo nombrar, pues hay poca cosa, OGN, TVK, Lung, Bake, ya está. El resto, pues bueno, pues con pérdidas pequeñitas, muy pequeñitas, y bastante verde en altcoins. No son grandes ganancias, pero está consolidando posiciones, cosa que es muy buena. Vamos a darle la vuelta a esto, que me gusta verlas en la parte superior, las verdes. One Earth, 11%, PIR, 9,66, rts 9,9, Crypterium eh, 7,91, Bit, ATLAS, eh, las que tenemos por aquí, TLM, 5 y pico... Eh, melos, mira Melos ahí me los llevo, con mucho volumen además, está teniendo bastante, bastante volumen, GMT también otro 4 y pico por ciento intentando aquí salir de, del río que se metió ayer pero bueno, tiene una vela y ves que no tiene, no tiene mecha por debajo según terminó empezó a subir, bueno esto puede ser un buen indicio de momento indicio, ¿vale? Eh, velas, abrazando la vela del día anterior, cosa que es bueno Velas como sube <ríe> um, Idex Está un tres y pico, intentado ir más al alza, pero bueno, a ver si ya, por lo menos que abrace la del día anterior, sería bastante majete, general FINANCE, fíjate, 5.716. A saber, a saber para que aclaremos cosas. Este señor estaba en 95.000 el 13 de mayo del 21. Eh, un año y pico después, está en 5.700. Es decir, un, va un valor que es al cual se le da mucho valor ha caído hasta este punto, bueno, ha estado cayendo hasta los 4.000, esto para, es para la gente que diga, que piense que Bitcoin no puede caer mucho ¿eh? otra cosa es que no lo queramos creer o que no lo creamos, porque mm, le damos un valor intrínseco por sí solo, mucho mayor de hecho el, eh, yo sé, JP Morgan dice que son 38.000 es decir, el doble de lo que vale ahora bueno, pero eso no quiere decir que no pueda caer. Jer Finance, lo mismo, el valor intrínseco, el valor mínimo que tienes de 30.000 y está en 5.000. ¿vale? O sea, cuidado con estas cosas, porque hay veces que nos, hace, nos hacemos muchos puzzles o pajas mentales, que se suele decir. San, 13 y pico, ¿vale? Donde estamos con San intentando resolver esta zona viene, se apoya, a ver si rebota. Y bueno, ICP, ICP a mí no me gustaría un pelo, pero bueno, ahí ahí va sigue su pequeña sufrimiento. Eh, yo el ICP, que lo he tenido una vez, fue porque me lo regalaron en en la, en la en una de las de estos que regalaban tokens, y me llevé una sorpresa muy grata eh, cuando salió al mercado, porque yo, vamos, o sea, ni, ni, ni, ni pensé jamás jamás hubiera pensado que ICP iba a estar ni en 100, ni por encima de ni, ni en lo que estuvo, o sea, es que, es que fijaros, fue a 2000 y pico o sea, para mí, cuando tuvo toda esta salida, para mí fue una gran alegría los tokens gratis que tenía por ahí, fue increíble eh, Waves un 3 y pico, bueno, pues igual una vela Jarami, intentando recorrer parte de la vela del día anterior, a ver si es capaz de hacer un pequeño un pequeño rebote. Eh, bien, dicho esto, poco más hay que añadir, es decir, el mercado está como está, está todo como, como tonto, como a la espera de, de ver qué narices hace, esta es la realidad, podemos pintarla como queramos, pero es lo, que, es lo que tenemos. Y bueno, pues de momento en esta vela de cuatro horas, que, que estamos en mitad de camino, pues intentando a ver si recupera, si no recupera, ha llegado a tocar esta bueno, línea de tendencia de, del triangulillo. Vale, y bueno, pues enseguida se viene abajo a ver si es capaz de romper la alza. Y si no lo rompe el alza y nos tenemos que ir abajo, pues estaremos así, diciendo: Venga, a ver si mejoramos posiciones. Para luego ya intentar pillar el rebote que yo creo que la última semana de julio va a ser la pera limonera. Eso es lo que yo creo. Antes del día 27-28, que nos van a dar noticias no tan buenas. En fin. No me enrolló más, eh, sin... Eh, tenía que recordar algo, pero yo no me acuerdo qué era. Da igual, ya os lo recordaré mañana, si no. Así que bueno, chicos y chicas, lo que digo es invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe. Chao, chao.